Hola a todos, eh, acabamos de finalizar el trabajo de un corto nuevo, son las 8 de la mañana en punto, estamos pasando el vídeo al ordenador para ponernos a montarlo. Eh, Llevamos desde las 2, 1 o 2 de la madrugada grabando. Estamos tres, sí, tres, más o menos, lo que sea, estamos borrachos, de empalme, estamos hechos polvo y aún nos faltan muchas horas de trabajo. Bueno, también quería decir que vamos a subir mi más más a menudo, ya que tenemos tres años sabáticos y queremos subir este vídeo para informaros de que coño, coño, que estamos jugando, Estamos forrando, estamos y y nada, pronto veréis cosas nuevas, mejores y el y, y, y, y trabajo. Bueno, y empezaremos empezamos con esto de una vez. Hola. La aventura ha empezado. Ya está. Algo más. Besos más. a mi madre, eh, besos a las mujeres que me quieran. Bueno, y síguenos en Facebook, y en Twitter. Y suscríbase a nuestro canal y ya está. Si sí, lo que sea. Venga, chao.